Y continuamos con más contenido, y es que Estados Unidos no quiere que RD viaje allá. en concreto es que la gente de Estados Unidos no quiere venir aquí a Dominicana, o les recomiendan que no venga aquí, debido a que en República Dominicana ha sido puesta en alerta 4 del COVID-19. La información fue, fue divulgada en horas del mediodía y confirmada en el programa del show del mediodía donde según la división de viajes del Departamento de Estado, el país entra en alerta roja para los viajeros del país norteamericano. Por el alto nivel del COVID-19, como saben, ayer pues entramos en, en nuevo toque de queda, aplicable a partir de mañana, y por la delincuencia. Mírenlo ahí en negrita, crime. Cuando dice crime, es delincuencia también. Llamaron, <risa> <risa> llamaron a quienes aún así tengan que venir al país. A Estar atentos a las alertas e informaciones tanto del gobierno norteamericano y del gobierno nacional y tener un plan de contingencia al tiempo de también mantener las medidas de seguridad en cuanto al crimen se refiere y sanitarias por el COVID-19. Yo vi que eso va a afectar mucho Lo que sea el turismo Yo estaba viendo de mañana que posiblemente Muchos resorts que están Que ahora por la pandemia está lo que Poniendo los resorts ya cerca como Puerto Plata Esos sitios más baratos para mayor facilidad Entonces se van a cerrar Por ese motivo De que los extranjeros viajen hacia acá Ya que está creciendo el aumento Y hay que darnos cuenta que no nos ayudan Nosotros en la parte económica Bueno Estamos feos para la foto si sí, estamos en, en, en esa alerta de Estados Unidos. Cuando, tú, cuando Estados Unidos toma medidas así porque la cosa es grande, señores. Pues la, gente Cuidado. No, la gente no quiere entender nada. No está haciendo un proveedor, mayor proveedor de aquí, de este país. Sí. Y entonces, si no quiere entender la gente, por pues la buena, pues la mala. Oye, si no entiende por la buena y por la mala es abuso. <risa> es abuso. Realmente. ¿eh? Pero el país es que entiende por la mala y no por la mala, por el terror. Saludo, vos, saludos, saludos, uh, ¿Todo bien? Estamos sí. bien, gracias a Dios. Amable, amable de este lado. Amable de nosotros, personal. Bien, bien. Ahora muchachos, yo le voy a, a... No sé ni cómo llamarle, ni cómo decirle. Algo que no entendí de, de, de nuestro gobierno. En la zona turística, donde mayormente existen aglomeraciones y eventos de grande magnitud, entonces, ahí el toque de queda eh, no fue, eh, con el nuevo toque de queda, no fue impuesto. Entonces, más sin embargo, ahí es donde hay mayor contagios, por las playas, los turísticos, es decir, como por ejemplo la provincia de Altagracia, entiéndase igual, Bávaro, Punta Cana, etc., y de igual manera también Puerto Plata, no fueron tomadas en cuenta. Entonces, según aquí los datos de salud pública, cada día están aumentando mucho más. Entonces, no entiendo, no entiendo honestamente. O sea, en un, por ejemplo, en el mismo San Francisco de Macorís, los aumentos cada día están más y más. E incluso, ya para que ustedes sepan y tengan conocimiento, lo que es Salcedo y Tenare, ya tenemos la nueva cepa, las variantes de Brasil, ya la tenemos aquí, en Salcedo y en Tenare. Entonces, no me, no me explico por qué el mismo gobierno... No eh, tomó esta medida de nuevo toque de queda para esas provincias ya mencionadas, como en la zona turística de Bávaro y, y, y Güey. Entonces, creo que debemos revisarnos. Porque, entonces, ok, para una masa sí hay toque de queda, pero para la otra no. Me parece que lo... Eh, eh, tengo información, los, los hoteles tienen su protocolo, me parece, en cuanto... Eh, sí, pero no, no lo respetan, soy honesto, no lo respetan. ¿Eh? No lo respetan, yo, porque, ok, protocolo, pero dame siete, por ejemplo, eh, eh, vamos a mencionar, Harro, Convention Center de la Barcelona, ahí se hacen eventos grandísimos, incluso, y hay, y hay dos eventos eh, que están haciendo la promoción para hacer un evento, entonces, ahí no aplica. Es lo que te quiero decir, sí, manito, no lo cumplen el toque de queda, no, cumple, no cumplen eh, el, los protocolos, dado por, por nuestro ministerio de eh, salud. Están cuidando demasiado el turismo, y eso yo. Pero la, la cuestión con los hoteles, pero, esos hoteles, eh, discúlpame, amable, ellos, entonces, si ellos están permitiendo esa aglomeración de personas, son ellos los responsables. Entonces, el Ministerio de Turismo tiene que meterle una multa, como pasó a principios de año. Pero en, es en que ellos, el, el gobierno tiene el control porque es que cada día más el contagio crece y crece y aumenta en la zona turística de aquí en otro país. Claro, claro. Eso entonces, hace... también la, me, la medida también debe ser también también para ellos. Para todo el mundo debe ser la medida. Exacto. Sí. Porque, todo mira, ya... ¿qué están haciendo? O sea, yo tengo amistades porque me crié en la capital. Que, quieren, que van a arrancar para acá, para el Cibao, pero ¿para qué? Para hacer sus, sus teteos, para seguir en sus eventos y eso, y haciendo fiestas clandestinas. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, sí. eh, creo que la medida, y de igual manera también aquí en San Francisco también está aumentando los contagios. Aquí tuvo hoy, justamente en el la mañana, eh, el director de, de, de, de, de salud regional de San Francisco Macorís, y él dijo que, que fácilmente, si continúa el aumento, iba a tener que pedirle, solicitarle al gobierno, al Estado, cerrar las entradas aquí a San Francisco de Macorís porque él dice que eh, ellos manejan las informaciones de que están llegando de otros pueblos donde están el toque de queda, la nueva medida y están arrancando para acá para San Francisco de Macorís por ejemplo, en Agua está la medida igual también en Samaná, igual también en Salcedo de igual manera también en Puerto Rico, entonces están arrancando de La Vega para acá y Bonao para San Francisco de Macorís claro, estamos es, en el es medio y, y eso o sea, dice él, es peligroso porque entonces nos traen los contagios acá sí ¿Me entiendes? Entonces, eh, Néstor, Dígame. hay un, un seguidor de ustedes de Estados Unidos...